Tu primer vídeo con FilmoraGo. ¡Hola! ¿Qué tal estás? Hoy vemos en este tutorial cómo editar nuestro primer vídeo con FilmoraGo. Es una aplicación para editar vídeo en el móvil, con funcionalidades interesantes como cortar, ordenar clips, aplicar efectos, añadir música y mucho más. También tiene una versión de escritorio, con la que conseguirás prestaciones adicionales. Pero ahora vamos a centrarnos en la versión para móvil. La aplicación funciona en Android y en iOS. Abajo en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces a Google Play y la App Store de Apple. Descarga la aplicación. Comenzamos. ¿Qué es FilmoraGo? FilmoraGo es una aplicación gratuita para crear y editar vídeos desde el móvil. La aplicación cuenta con funciones de edición esenciales y fáciles de usar. Te permite acortar, ordenar o dividir los clips de vídeo, añadir transiciones, aplicar filtros de color, stickers, emojis, entre otras opciones. Con esta app puedes crear fácilmente todo tipo de vídeos para YouTube, Instagram o TikTok. Veamos cómo usar FilmoraGo para crear estos vídeos. Primeros pasos con FilmoraGo. Antes de comenzar, una recomendación. Organiza los contenidos que quieres mostrar en tu vídeo y prepara un guión sencillo con las ideas que quieres compartir. Guarda todos estos archivos multimedia en tu móvil y prepárate porque vas a editar tu primer vídeo. Al acceder por primera vez verás una pantalla de inicio con cuatro accesos directos por si quieres realizar una edición rápida, aplicando un efecto al vídeo modificando la velocidad de las imágenes, añadir un fondo o preparar un nuevo vídeo basado en fotografías. Aquí abajo tienes la opción de poner en marcha tu cámara para grabar el vídeo. Para comenzar un nuevo vídeo haces clic aquí abajo, y después, elige los contenidos para el vídeo que quieres editar. Pueden ser vídeos o fotografías que tengas guardadas en tu móvil, o también utilizar alguno de los fondos que te propone la aplicación, aquí en la pestaña, otro. Después podrás añadir títulos y música. Los contenidos se sitúan aquí en la línea de edición, en el mismo orden en que los has seleccionado. Puedes cambiar el orden presionando sobre el clip. Sin soltar, arrastrarlo hasta la posición que decidas. Herramientas básicas de edición. Vemos ahora cuáles son las principales funcionalidades de FilmoraGo y cómo aplicarlas en la edición de tus vídeos. Una vez has importado el contenido que quieres editar, te resumimos las principales utilidades que tienes a tu disposición. Para cambiar el orden en el que se muestran los clips, simplemente presiona y arrastra hasta el lugar en el que quieres que aparezca. Para acortar la duración de un clip, debes seleccionarlo y después arrastrar los laterales modificando la duración del clic. Si quieres dividir el clip de vídeo, coloca el cursor en el punto que elijas y haz clic en este icono. Transiciones. Cuando tengas más de un clip en la línea de edición, esta función añade efectos que hacen más interesante la transición entre uno y otros. Velocidad es la funcionalidad que permite acelerar o ralentizar la reproducción del clip de vídeo. Por último, Canvas sirve para definir la relación de aspecto entre el vídeo y el fondo de pantalla. Añadir títulos y stickers. Filmorago te permite agregar textos en los vídeos, con una biblioteca de fuentes y efectos para animar el título. La función de texto incluye estas cinco opciones. Seleccionar la fuente que quieres para el texto, con una gran variedad de estilos y fuentes para añadir subtítulos artísticos. Cambiar el color de la letra, del borde de la letra o añadir una sombra para el texto. Animar el título, con diversos efectos agrupados en las categorías Slide, Swing o Flip. Con formato puedes alinear el texto, cambiar el tamaño de la fuente o ensanchar el título, añadiendo espacio entre las letras. El selector de posición te permite elegir en qué parte de la escena quieres que se muestre el título. Además de los textos, FilmoraGo también te permite añadir stickers, pegatinas animadas y emojis. Tienes que hacer clic en Calcomanías para abrir la galería de stickers, aunque tienes también la opción de añadir cualquier tipo de GIF animado que te guste. Incluso tienes acceso al contenido del buscador de GIF, hifi.com. Aplicar efectos y filtros. Filmorago dispone de una galería de efectos que puedes aplicar a tus imágenes, para darles un toque especial. Recuerda que tienes un acceso directo a efectos desde la pantalla de inicio, por si quieres aplicar el efecto a un vídeo que ya tengas en tu galería. Los efectos disponibles ofrecen desde variantes cromáticas a efectos de desenfoque, efecto ojo de pez o incluso darle un toque diluido a las imágenes. En este ejemplo ves el efecto Televisión Wall, que muestra la imagen como si fuese un panel de pantallas agrupadas. En cuanto a los filtros, te serán de utilidad para cambiar rápidamente el aspecto de tus vídeos. Tienes la opción de utilizar ajustes predeterminados, con una vista previa del resultado, y un regulador para controlar la intensidad de aplicación del filtro. FilmoraGo también te ofrece opciones alternativas como estas que ves aquí, Paisaje, Cyberpunk, Black and White. Situada a la derecha de la pestaña, Filtro, tienes el acceso a Ajustar. Si haces clic, se abre un panel con reguladores para ajustar el brillo, el contraste, la temperatura de color, la saturación o la transparencia de la imagen que estás editando. Añadir música y grabar tu voz. Para editar el sonido, Filmorago dispone de funcionalidades para añadir música y efectos de sonido. Aunque también puedes registrar tu propia grabación, añadiendo tu voz al vídeo. Las tres opciones principales son Utilizar canciones libres de derechos de autor. Simplemente tienes que guardar esa música en tu móvil e importarla durante la edición del vídeo. Incorporar efectos de sonido, accediendo a la biblioteca de sonidos que incorpora la aplicación. Añadir una voz en off, grabando una elocución con tu voz, desde la propia aplicación. Cuando vas a añadir música, Filmorago te recomienda música destacada. Y si lo que quieres es extraer la música o el audio de los videos que editas, puedes hacer clic aquí. Exportar y compartir tu video. La aplicación permite exportar el vídeo en calidad HD, modificando y adaptando la relación de aspecto para cada red social. Los vídeos muestran una marca de agua pero puedes solucionar esto contratando la versión PRO, con precios muy razonables. Además, con la versión de pago podrás exportar los vídeos con una resolución de 1080p, y tendrás acceso a una librería con más de 5000 stickers y plantillas premium. Una vez has finalizado la edición del vídeo, debes exportarlo. Tanto si quieres que quede guardado en tu móvil, como te interesa compartirlo en redes sociales. El botón exportar está siempre visible en la parte superior derecha de la pantalla. Al activarlo, se abre un panel con las opciones de exportación que tienes disponibles. En la versión gratuita, la resolución máxima es 720p. Y recuerda que aparece la marca de agua, en la parte inferior derecha del vídeo final. Resumen final. Esto es todo. Como ves, Filmorago es una opción interesante para editar tus videos en tu móvil. Los desarrolladores de la aplicación la están actualizando frecuentemente, y la versión de escritorio figura entre los editores más recomendados por su facilidad de uso y las prestaciones que ofrece. Esperamos que comiences a practicar desde ya y que si tienes dudas las compartas abajo en los comentarios. También te agradecemos un like si te gustó el vídeo. Por último, si te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a preparar más y mejores vídeos. Gracias por estar aquí.